a mi canal y si no me conoces aquí viene su Instagram y aquí el tuyo qué qué, ¿Qué vamos a hacer en el vídeo de hoy pues lo que vais a ver es un vídeo del primer baño de luna veréis cómo se portó cómo lo hicimos si tenéis algún consejo o lo que sea lo podéis dejar en comentarios y y como muchos sabréis, o algunos no Hemos bañado con cuatro meses Pero no tenía la tercera vacuna Y no es recomendable bañarlo cuando no tiene la tercera vacuna Entonces nosotros tenemos el permiso del veterinario ¿vale? Simplemente para que lo sepáis y no nos digáis No, pero si no tiene la tercera vacuna, no, porque ya lo sabemos Básicamente le salieron pulgas y pues para limpiarla Ya del todo cuando ya se las quitaron Pues tenemos que bañarla Así que os dejo con el contenido del vídeo Empezamos con el paso de... Ahora lo veréis Vale, chicos, primer paso, el de comprar el champú natural para que no le haga ningún efecto raro ni nada. ¡Completado! Así que el segundo es ponerme a mirar tutoriales de cómo bañar a un perro para que se porte bien. Porque no quiero que la lie, aunque sé que lo va a liar. Pero bueno, ya veremos. Ya he visto un tutorial, en verdad he visto más de uno, pero más o menos me queda Uy. claro. No había caído yo en que se iba a sacudir, obviamente, ¿no? Veremos cómo deja el baño y nuestra ropa y todo. Así que nada, vamos a ello y vamos que sea ir. lo que Dios quiera. Luna, ¿estás preparado para bañarte? Bueno chicos, llegó el momento Llegó el momento, yo me voy a hacer aquí un moñete o algo Porque sé que me voy a agobiar Y, y, y lo sé Aquí tenemos a Luna, que todavía no entiende nada de lo que está pasando A ella le gustaría saber ¿Qué me van a hacer? Porque siempre me echan de aquí Y hoy me tienen aquí encerrada Está aquí ahí todo, asómate Hola su Instagram está aquí, ya no Y el Instagram de Luna lo tenéis ahí El suyo aquí, el mío aquí y el nuestro aquí Bien, una vez más hayáis seguido a todos Podemos proceder porque si no, no podemos Este es el champú que vamos a usar ¿Es el ¡Sida! ¿Y el tuyo? ¿Te gusta? Te mira a ti en plan, ayúdame Vale, pues hay que quitarle primero el collar Porque es el collar de antiparásitos Y para lavarla con jabón hay que quitarse playa, piscina y todo eso, pues no Pero en este caso sí, así que se lo vamos a quitar y, y la vamos a bañar Vale, El primer paso antes de bañarla va a ser Cepillarla un poquillo para que expulse Todo el pelo que no debe de tener He visto que bien se porta Es que es súper buena, tío Es que se porta súper bien Vamos a proceder a meterla en la bañera con el agua a temperatura ¡Oh! Luna Shhh, shh, shh. Luna, Hola. Luna, luna tranquila? tranquila, mi amor Tranquila, Luna Ya sabe lo que le viene encima Mira cómo está apoyadita ahí en mi brazo No sé, pero está ahí en plan, no quiere ni mirar, ¿sabes? ¿no vamos a tranquilizarla un poquito Porque está un poco alteradita Alteradísima, ¿no? Alterada, cuando hacemos el amago de que la vamos a coger Se pone un poco loca nada me llegó el momento de meterla Muy bien Muy bien Aquí <risa> se me muy bien, <risa> está portando muy bien, eh. Sí. Hay perros que. Uf. Dios, qué, qué, qué bonito el pelo, chaval. Muy bien, ¿Qué es eso? ¿Qué? Intentar masajearlo así para aquí. Dios, a ver si sí que huele a perro un montón. Dios, que se está cortando. Pero de locos, eh. ¿De locos? Te lo digo que pensaba que iba a volverse loca o algo. El... ¿Ah? ¡Ay, ay, que se repara! ¡Ay, no, culo le va! Es que se, se repara, pobrecita. Amor, puedes ojalá la tuya al jabón, ¿no? ¡Uy, sí, Dan! ¿Qué tal, Luna? ¿Qué tal? ¡Uy, uy, uy, uy! uy. Shh, sh, ¡Luna, uy Luna, Luna! ¡No, no, no! ¡No se está saliendo con la suya! ¡Luna, <ríe> Luna! ¡Ya! ¡Mira! ¡Tranquila, mi amor! ¡Ya está! ¡Tranquila! ¡Mira! Tranquila. Luna. Tranquila, mi amor. Luna, luna, luna. Luna, luna, luna. Amor, coge la Luna, luna. Amor, coge la. Chicos una cosa, si lo estamos haciendo mal por lo que sea, yo solo, o sea, nunca he bañado a un perro así, nunca he bañado a un perro directamente Estamos intentando hacer lo mejor que podemos independientemente de su comportamiento Si tenemos algún fallo nos lo podéis dejar en los comentarios en plan para la próxima Si no algo a mejorar, que si tenéis algún consejo o algo he visto varios tutoriales y más o menos que lo hacen así ¡Qué fea, Iris? ¡Qué fechas! Yo, yo le dejaría un mini chorrito abierto y que... Y que... Y que sí, vamos, vamos a ver a No, ver. mini chorrito Ay, ay, mi chorrito, mi chorrito. Ahí, ahí, ahí. Ay, ay, ay. Ay, ay, qué abuela. Ay, ay, qué abuela. De momento no se ha expulsado, o sea que el momento. No, de no, sí. momento. Pero si solo busca salidas. Mira. Lo que no quiero es que da todo el Tiene que chocarse con el gordo. ¿Qué ha pasado? ¿Ves? A beber. Vale, orejita para abajo. Y. Ay, igual, ha picado. Ahí, ahí. orejitas para abajo. Con la que pues, me da miedo es sacarla Con el secador, porque sí. no se va a dejar ya. Pues que es unido del secador fue. Es que, o sea, la lió mucho el otro día como me saqué yo el pelo Mira, mira, mira, mira, ¿qué sido guapa? Qué guapa mire tú, eh Luna está Muy bien, qué guapa Bien, mi amor Mi vida ¿Qué estás haciendo? Bien? Ay, mi nena, qué guapa Es que ve mis mi mi piernas como una salida de Me voy a subir aquí, ¿sabes? <risa> vale, chicos, vamos a enjuagarle la cara <risa> Que es una de las cosas más complicadas Uy, mi, amor, <risa> mi amor, mi amor Muy bien, muy bien, muy bien, mi amor Ya, ya, ya, ya, ya sí. Ay, ya, ya, ya, ya, ya, ya Mi amor, mi amor Venga. Pobrecita, mira la ver en las piernas. Pobrecita. No, no, no. Uh. Ahora ella se tiene que esforzar. O sea que voy a poner aquí un poco la cortina. Uah, me está cayendo. Pobrecita. Pobrecita. Pobrecita. Pobrecita. Con la toalla, vamos a cogerla. Póngala en la pierna, la toalla. Pobrecita. Pobrecita. Si no se esforza siquiera ella misma. ¿Qué pasa? ¿Qué ¿Quiere volver a entrar? <risa> eh, estábamos esperando ese momento Ya me preocupaba si no lo hacía, eh Ya decía, no manda un perro, eh Es el peor momento Que es el secador, pobrecita mía Yo creo que lo que tenéis que hacer es ir poniéndolo En plan más flojo, un poquito más sí, flojo los y los más Sí, no cómo hacerlo. Bueno, al menos no estamos Muy empapados Ay, ay, ay, ay, ay. ay qué malos ay, qué somos sea. Qué malos somos, eh La chosecita? Chicos, eso es que está malita estos días Pero la veterinaria nos recomendó ducharla Pero vamos, que lleva ya un resfriado otros días Que no es porque le esté pasando nada, que los perros tosen así Y bueno, ahora es la peor parte Que es la de secarla con el secador Porque el otro día yo me lavé el pelo Y cuando me lo fui a secar, vamos, ella se metió más no poder debajo del escritorio Encajonada entre los cajones, que así se queda ahí atascada Y bueno, la lió mucho con la aspiradora no, no es lo mismo, al principio sí, pero ya se acostumbra un poco más Pero es que el secador no hubo manera, o sea, no hubo manera Y mira que, que le dábamos ella con el aire Para que se acostumbrara un poco, diciendo, hombre hasta mañana tú tienes que hacer lo mismo Pero bueno, se va a asustar mucho Así que veremos qué tal reacciona Porecita, qué malos somos, eh Qué malos somos ¿Qué, madre, qué limpita, ¿eh? Vale, pues vamos a llevarla a la habitación <risa> Otra vez la tos ¿eh? Vale Es que, es que la lía mucho, la lía mucho Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, Luna, no, ¡Muy no, no, no, bien Aguanta, onda Me está dando muchísimo Ay, Estoy no, acabando no, la suya lo Luna, acabamos ya gordita. Sí, luego, la chucha que te vas a comer más a gusto o qué? Es sí. que ¡Ah! yo. Pues oh, es que el pelo, al ser largo tarda un montón y se ya. ya. Mira que suena su color de pelo, ¿eh? Mira lo que hace. Un infante, tío. <risa> Una gordita, ya está. Tranquila, <risa> <risa> mira. Qué cara de velocidad. <risa> Pero se ha portado súper, súper, súper bien. De verdad, de verdad. Extendida? De verdad que se ha portado súper bien Al estar escondido y que no le dé en la cara directamente le da mucho menos miedo ah, Porque no lo ve tan cerca y dice, bueno, que me pasa con el cuerpo mientras en la cara no me pase nada Yo que soy guapa, a mí que la cara no me la toque pinta <risa> <risa> <risa> ¿qué te están haciendo? Ya está Ya está Creo que está diciendo escúchame, por favor, ya Hola, chica, Muy bien, mira, mira lo que tenemos Luna, mira Toma. Muy bien, Luna Muy bien Muy bien, Luna Muy bien Toma la chica Está pensando, es que es, que es una trampa Bueno chicos, pues esto es el primer baño de Luna Y mirad qué guapa Qué guapa, se ha quedado. Qué guapa, no sé, le Qué guapa. Esta de Y Qué bueno, guapa, pues así ha sido con cuatro meses. Hemos dado una chuche para que, bueno, se ha portado muy bien dentro de lo que cabe, la verdad. Y ya os digo, si tenéis alguna sugerencia Algún consejo o algo De cómo podemos bañarla Pues nos lo dejáis en comentarios Si lo hemos hecho bien, también os agradece que Pues no lo recarguéis en plan, oye, qué hecho he hecho bien lo habéis hecho Para ser por... la primera vez <ríe> Y todo eso, y nada, pues su Instagram está aquí Y esperemos que os haya gustado este vídeo Y si lo habéis visto con alguna casualidad Porque no sabéis cómo bañar a vuestro perro Pues os aconsejo que miréis un tutorial Mejor que este vídeo Pero que en este no hemos oído todos los pasos Que se deben seguir Así que mirad que tranquila esta vez y qué suave, si hubierais tocar la no, madre mía lo hemos conseguido, así que esperamos Viene que se haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo no